Hoy estamos con dos personas sumamente especiales. Ella es Sarita, su papá Danilo. Ellos están aquí para contarnos cómo fue, cómo fue su experiencia, nada más y nada menos que en La Voz Kids, un certamen internacional importantísimo eh, que tuvo lugar en Francia. Y bueno, eh, quiero que se presenten ambos. Eh, primero el señor eh, Danilo, quiero que nos cuente un poquito... Eh, Cómo, ¿Cómo fue que, que, que surge la, la idea de llevar a la zarita a, a este concurso internacional? Y bueno, vos que sos músico, también contale un poco a nuestros eh, seguidores eh, cómo surge esta, eh, eh, esta vida artística de, de, de, de tu niña, a través de vos que sos músico también. Un gustazo, Marisol, de estar en tu programa. Oh, y entonces voy a comentar así en breve, ¿verdad? Lo que habíamos pasado, ya que fue... Fue algo increíble y mágico, ¿no? Porque nosotros eh, presentamos... Fue una sobrina que nos llamó para presentarnos para una película, creo. Para... sí, para las canciones de una película. Bueno, Sara Nayeli Pedroso Pérez, vos ahora mismo tenés 12 años. Sí. Pero tenías 11 cuando empezaste todo este eh, sueño cuando, hecho realidad cuando de cuando participar en la, en la Voz Kids. Cuando salió en la tele, sí, tenía 11 cuando años. Salió, entonces, pero al primer video y casting que hice uh -huh. para el primer intento. la tele, tenía 10 años. Tenías 10 años. Uh -huh. Sí. Así mismo es. Danilo Gustavo Pedroso González, vos sos músico. Sí. Vos sos músico, eh, compositor arreglador, intérprete, eh, venís de una familia de artistas. Eh, somos una dinastía, por uh -huh. así decirlo, ¿verdad? Porque ya que mi mamá y mi papá fueron músicos, y eso heredamos de 10 hermanos, nueve cantamos. Entonces fue fácil todo. ¿no? Uh -huh. Y una de esas artistas es nuestra querida... Eh, Sarita. Esa la, nació ahí debajo del mangala ahí en Caecupé. Y la tía, creo que es también una persona famosa, ¿verdad? Ah, Perla. Perla, Perla. sí. La, otra, otra voz mi, también. mi hermano, el mayor. Internacional. Eh, mi hermano, el mayor, que se llama Sicto Pedroso. Él fue arpista de Luis Alberto del Paraná. A la o sea, tienen una, un, una carga bastante importante de talento, de, de perseverancia, persistencia, y bueno, de, de, de constancia y de, de fama que se logra con todo eso. Y beso. de hecho, dicho sea de paso, yo fui ex-integrante de los ribereños paraguayos, uh -huh. un conjunto folclórico muy renombrado aquí en su momento, y Aguas Claras, cuatro hermanos, tipo los indianos, uh -huh. Ney, Gregor, Eladio y yo, conformamos también, que también tuvo su repercusión aquí en ese entonces. Bueno, primero que nada, vos de Cacupé. Yo soy de Cacupé. ¿Cómo fue para que emigren, para que viajen, para que se vayan a Europa? ¿Qué pasó ahí? No, estando en aguas claras, cuatro hermanos juntos, Gregor, mi hermano, la primera voz que estuvo con... Eh, tuvo mucho éxito con, amorosamente, Martín Pescador, él viajó, no dejó a nosotros así el trío, sí. entonces cada uno tuvo que viajar también, pero el, mi hermano este Sisto se radicó, el mayor de todos, estaba radicado allá, fue el pionero entre los hermanos que están en Suiza, entonces nosotros de a uno nos íbamos detrás. <risa> de él. Pero, no, es una decisión fácil eh, Dejar tu país, dejar todo Dejar tu familia, tus amigos tu, tu, Digamos el lugar cómodo Que tiene un, una persona Y sobre todo un artista eh, eh, ¿Cómo fue para, para Esa decisión de decir me voy? Eh, mira Si uno piensa Si uno empieza a pensar Empieza a razonar Yo creo que nadie emigraría uh -huh. O sea, como que es algo más de, de, de tiene, impulso uno tiene que ser, ser joven, decisión, tiene que ser joven y sin pensarlo. ¿Cómo fue para que te des cuenta que ella podía ser la futura artista de la familia? Yo no tuve tantos problemas con Sara musicalmente. Uh -huh. Ya vino ya antes de hablar, programada. Ya, antes de hablar <risa> sí. y tengo videos video. Sí, los vimos en YouTube. ¿Dónde te pueden seguir, por cierto? Paréntesis? ¿Dónde eh, te pueden Danilo seguir Pedroso en YouTube, ¿verdad? Y Sara Pedroso también en YouTube. Okay, bueno, sí, Puede bueno. ver eh, todos los videos desde que ya empezó a caminar, ya estaba cantando, sí. no sabía pronunciar palabras, pero ya estaba emitiendo eh, los ritmos. Sí, ¿no? sí. Y es algo, algo que para mí después fue fácil todo ¿Cómo fue para que vos hagas esa, ese, ese clic y decir yo voy a ser cantante, o voy a cantar, o voy a, a, a, a mm. seguir este camino? Bueno, como dijo mi papá, desde pequeña yo canto. Ajá. Pero creo que la edad donde yo comencé a de verdad a hacer algo con la música, creo que fue los ocho años que comencé a, preguntarme a tomar en serio, y A tomar un poco más en serio. Sí, el tema. y después ahí pues eh, a los diez hice The Voice y voy, si ahí ya Ajá. era pero, seguro. Pero digamos que siempre, a la par que tu, tus estudios de, de, de la, escuela, el, la, la escuela y todo lo demás, Tenías esa disciplina también de, de hacer música con tu papá, o sea, de, de, de vocalizar, de eh, al, estudiar, eh, no sé, solfeo, no sé si, si ya estudiaba de chistes. Hice tres años, uh -huh. sí. Y eh, pues eh, al, al principio no era. No era como. Algo, o sea, a los ocho años todavía no era algo que siempre hacía, pero cuando mi padre me invitaba a cantar, yo me iba con gusto. Claro. Y después ahí cuando me tomé la responsabilidad de hacer do-voice, ahí sí que era como una responsabilidad muy grande. Bueno, pero quiero llegar ahí a esa parte, de que, cómo fue para vos el asumir esa responsabilidad de participar en un certamen tan grande, tan importante, cómo fue que dijiste, sí, yo quiero... ¿O fue tu idea? ¿O fue la idea de tu papá? ¿O cómo fue el, el, para que llegues a, esa, a, a, a decir, voy a postular? A ver, ese programa yo siempre lo miré, siempre. Ah. Desde pequeña lo, el, veo ese programa, me okay. encanta The Voice Kids. Y tengo una prima que se llama Anaí, que, que hizo The Voice en, uh -huh. en el año 2015, creo que era. Y y no, 2017, 2017, okay. y ahí yo le vi y dije, ay, yo también quiero hacer eso cuando sea un poco más grande okay. y ahí se quedó, no, nunca más hablamos de ese tema, en, para, o sea, de verdad, siempre yo dije que quería hacer ese programa pero uh -huh. nunca se habló para que yo lo haga, sí. y así una vez, eh, mi mamá, creo que ya, ella ya estaba hablando con mi papá o sea, antes. Y vino junto a mí y me dijo, ¿quieres inscribirte en The Voice? Le digo, sí, claro. Y ahí en el momento cogí su teléfono y me inscribí. Y después tuvimos que enviar los videos. Eh, y ahí me escogieron. Después nos fuimos en París a hacer los castings. Me escogieron y cada vez yo sorprendida porque no, no pensaba que me iban a coger Y se enviaron 40.000 mil videos. Y de esos 40.000 mil, pues, y, o sea, Quedé escogida uh -huh. y llegué hasta la final donde quedaron cuatro niños. Uh -huh. Esa fue ya la segunda vez, la segunda vez del segundo intento, digamos, ahora que quedaste y toda la historia que ya conocemos. Uh, sí, uh -huh. sí, eso fue ya en la tele. Exacto, exacto. Ahí quiero volver a Danilo. La conversación con tu esposa eh, para, para decir, bueno, vamos a... a, a a lanzarnos a esta aventura de que nuestra hija pequeña vaya a, a ser parte de este certamen. Bueno, la verdad tiene su, su costo, sí. tiene su aventura, tiene su trayectoria también porque mirando la distancia, ¿no? Porque nosotros nos íbamos en auto de Ginebra a, a, a París. Sí. Nosotros con la confianza en ella también nos vamos, ¿no? Uh -huh. Porque hay que tener confianza y yo creo que lo que era evidente, nosotros apoyamos nada más. Y el tema del, del, de los estudios, por ejemplo, al colegio, el, ¿cómo influyó? ¿Cómo hicieron para que continúe con, con, con la regularidad de su curso? ¿Dejó ese año? ¿Cómo fue? No, cada vez que ella iba participando nosotros pedíamos permiso. Okay. O sea, le apoyaron también en ese sentido. Y el colegio, el, y el colegio. El colegio no le quitó su sueño, eh, al contrario. Uh -huh. Le apoyó y más aún con la razón de que, por la razón de que ella es un 6 absoluto. O sea, su calificación está ahí, plaf, clavado. Oh, pla, pla, wow. Y entonces, el colegio dice, para Sara no va a haber problema. También uh -huh. sabemos que ella puede recuperar todo, entonces... Eh, de una de una ¿Cuál es la materia que te gusta más o qué, qué es lo que más te gusta de tu, de tu escuela? Eh, pues como en la escuela hay la materia de la música y todo, pues es eso Ah, ok ¿Y lo que has leído, la, le la parte de lecturas? Mm, sí, me gusta leer ¿Ciencias? ¿Historia? Uh, no sé Yo pienso que las ciencias ah, okay. me gustan un poco más Ok, ok ¿Cómo es el tema con los hermanos? Porque siempre cuando hay un, un famoso en, en, el, en la familia, de pronto se puede robar un poquito más la atención. ¿Cómo hacen ustedes los padres para, para que los chicos se sientan todos atendidos por igual? Ma, eh, ¿Ellos apoyan también la carrera de su hermana? En lo personal, eh, en lo personal yo soy más espiritual, ¿no? o sea, me encanta las la, la, la cosas espirituales. Uh -huh. Y entiendo que el sentimiento es amplio, o sea, dañar un sentimiento es algo tremendo. Entonces sí. cuidamos ese aspecto, cada uno es un mundo sí. y cada quien necesita, cada quien tiene también su es talento, una flor ¿verdad? que necesita cada uno regarse sí. y si, si un padre le está regando más a uno, ellos sí. se, le molesta, claro. Uh -huh pero como te digo hay que cuidar el sentimiento cómo te sentiste al llegar a Paraguay por cierto estoy porque, muy contenta porque es la primera vez que, que venís no, ¿no? ya hace cuatro veces con okay, esta cuatro veces, veces. Y, cuatro veces. Uh -huh. y cada vez eh, estoy contentísima uh -huh. de venir me encanta te volver. reciben así pero a los aplausos me imagino sobre todo esta vuelta que viniste <ríe> pues eh, triunfadora sí hubo mi familia que vino eh, dos hermanas de mis padres eh, pero como llegamos eh, llegamos a las 6 de la mañana creo que era. Mm -hmm. entonces había gente que todavía no, no, no claro, vino entonces sí, sí. hubo mi familia y estoy muy agradecida por porque vinieron a buscarme sí. <ríe> y sí sí fue emocionante Sí. <ríe> Y bueno, y, y la, la, la repercusión en los medios que también te llamaron, te pidieron que vayas, eh, ¿cómo, ¿cómo te sentís con, con eso, dando entrevistas, con, con, con, esa, pues ya, con esas experiencias? Ya para comenzar, estoy muy agradecida por todas las entrevistas y uh -huh. todo el apoyo que el Paraguay en general me dio uh -huh. eh, en el momento donde estaba haciendo The Voice y en este momento también, sí. porque muchas, o sea... Tuve uno, unas entrevistas y, o sea, mmm, estoy muy agradecida. Y pues, eh, yo no, no me, o sea, eh, ahora mismo no, no es que para mí me siento grande otra persona. Yo para mí sigo siendo Sara, de okay. 12 años, que canta. Ok. <risa> Eso. Y, bueno, lógicamente hay gente que no me conocía que ahora me conoce sí. y que sabe que ahora canto o oh. cosas así pero yo sigo siendo la misma. Mm -hmm. Volviendo un poco a lo que fue tu experiencia en The Voice, ¿qué es lo, lo más eh, que vos consideras lo más importante que recibiste de esa experiencia como artista para tu carrera, para, lo que, la, para la proyección de, de vida de artista que tenés? Mm -hmm. Es que en el concurso aprendí muchas cosas, entonces... Elegíme las ah, que a vos te parezcan más importantes mencionar. Um, a ver si Danilo le quiere ayudar un poco por ahí. No sé, porque aprendí a ser yo misma, o sea, a mostrar lo que a mí me gustaba, porque, o sea, yo siempre canté, pero nunca, o sea, casi nunca canté el estilo, o sea, viejo, las canciones viejas, y a mí me gusta cantar ese, esas canciones sí. viejas. Y, pues, me gustó que la gente me conozca en malagueña, okay. porque es una música que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Y entonces aprendí a ser yo misma y a tener mi propio estilo. También aprendí a, a ser un poco más valiente de lo que era, porque <ríe> yo siempre, cada vez que me invitaban a cantar, era muy tímida. Y ahora estoy, o sea, más libre okay. porque ahora ya me digo, bueno, hice el programa, hubo mucha gente y te lanzaste en esto. Entonces ya uh -huh. tienes que ser más abierta. Uh -huh. Sí. Y pues, no sé, <risa> hubo muchas cosas. El coaching bueno, vocal, tan, por ejemplo. ¿qué? Pues, el coaching vocal y el profesor vocal que yo tengo es mi padre. Él todo, todo lo que sé, me lo aprendió él, y pues um, sí, para mí es un cacho vocal excepcional, <risa> pero sí, sí, eh, me aprendió muchas cosas que yo no sabía de pequeña, y ahora sé muchas más técnicas que antes y le agradezco mucho. Nosotros tenemos eh, cerca de nuestra casa, tenemos un río, y Ahí en el río, por el borde del río, nos vamos, nos acercamos para hacer las prácticas de la respiración, porque la respiración es la base fundamental para formar la voz. Uh -huh. Porque cuanto más tenés aire, ustedes que son periodistas, ¿sabes? Cuanto más uno retiene el de aire, fragmenta. puede dibujar más cosas. Sí. Entonces, llevo, lo llevo conmigo y practicamos la respiración, ¿no? Exhalamos, respiramos. Y en una de esas le digo yo, mira, ahí el borde del río... Cuando sube la, el agua la y baja, está la arena, sí. y, y ahí pones lo que es tu deseo. Entonces el agua va a venir lleva y llevar y la usted concede tú. Okay. Y bueno, ella se bajó y puso, Dios, quiero cumplir mis sueños, escribió okay. a ella. Entonces, ya yendo a casa, le pregunto yo a ella si qué fue lo que escribió ahí en la arena. Y ella me contó, ¿no? Yo uh, quiero subirme al escenario con Kenji, que es el oh. cantante, cantante famoso, o gitano, flamengo, como sí. Gypsy Kim, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y se cumplió su sueño. Entonces yo digo, aunque no haya recibido la copa, fuera ella la ganadora, porque Fantástico. sentimentalmente... Ella lo, cumplió lo, lo que ella deseaba más. Eso, eso. Algo okay. mágico, ¿no? O sea... Oye, no hay copia <risa> y repita y verón y mima Se embujera la cautiva Oye, coraña, putimbe Se pudo, yo te pudo Acá no me llame a Moray juez superé cabajare mañón que tu fe. Seren duna cautivas, sereno y tan de pipe. A ni un ni y corres sufrir. Seco y cantante te veír, hoy pe ama enmasiguí. Ayora bonde como a nadie